Desde el próximo lunes, las instituciones del sector público dominicano regresarán al horario normal que tenían antes de la pandemia del coronavirus, según dispuso el presidente Luis Abinader a través del decreto 174-21. También la medida del mandatario deja sin efecto la disposición que permitía la modalidad de trabajo en la casa para hasta el 40% de la plantilla de empleados públicos no esenciales. El mismo decreto establece que las instituciones deben mantener y adoptar las medidas sanitarias pertinentes en sus respectivos espacios laborales. En lo que respecta a dejar sin efecto el teletrabajo, las instituciones deben coordinar con los Ministerios de Administración Pública, Salud Pública y Asistencia Social para mantener lo del distanciamiento, uso de mascarilla y la higienización de las manos. El empresario Pedro Rivera, Tony admitió en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana que durante años ha mantenido una relación personal y comercial muy cercana con el expresidente del Senado Andrés Bautista García, acusado de recibir soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Tras dictar orden de conducencia en su contra, el también ex senador de La Vega dijo que al inicio del año 2000 vendió 2.800 tareas en San Francisco de Macorís a Bautista Por un monto de 5 millones de pesos Dinero que fue desembolsado en varias partidas Mi padre, Pedro A. Rivera Y el de Andrés Bautista Eran muy amigos y eran socios en un negocio Un matadero El padre de Andrés, al que recuerdo con mucho cariño Era el administrador de ese negocio Nuestras familias son amigas de toda la vida, expuso Rivera en sus declaraciones en la continuación del juicio a los seis acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares de la multinacional brasileña y que involucra a políticos dominicanos. Los hoteles de República Dominicana ven claros signos de recuperación un año exacto después de que se hiciera efectivo el cierre de fronteras decretado por la pandemia, cuyos efectos han hundido la llegada de turistas a las costas dominicanas de 1998. El 19 de marzo del 2020 entró en vigor la suspensión de vuelos, fueron tres meses y medio de playas vacías, de cientos de miles de trabajadores con sus empleos suspendidos y pérdidas millonarias para las grandes cadenas hoteleras. En el conjunto del año pasado, República Dominicana recibió 2,4 millones de turistas, cifra que contrasta con los 6,4 millones llegados a la República Dominicana en el 2019. Aunque las fronteras se reabrieron en julio, el efecto de la pandemia se ha extendido hasta la fecha y causó un fuerte varapalo para el conjunto de la economía del país, que tuvo una caída del 6,7% en el Producto Interno Bruto PIB del 2020.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 Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo.